muy buenas amigos, yo no sé si me estáis escuchando con este con este, creo que no creo que no, pero bueno, vamos a ponerlo un poquito así, un poquito más abajo no pasa nada eh, no, no me ha dado tiempo de poder eh, ver con ustedes el, el Nintendo Direct, seguramente habréis estado, o habréis hecho incluso hasta un espacio en Twitter hablando de no he podido no he podido porque sinceramente tenía ganas de, de salir y de, bueno, eso que el día no, no acompaña ¿eh? martes 13 ni te caces ni te embarques pero bueno dentro de todos los aquí tengo una, una un, un asqueroso folio <ríe> en, en donde he escrito todos los juegos que eh, a fin de primeras eh, me han llamado la atención me gustaría probarlos eh, algunos estoy seguro que los compraré estoy viendo aquí un proyecto Zero que se va a caer sí o sí o sea, va a caer eh, entonces tenemos Fire Emblem tenemos eh, Project Zero tenemos Xenoblade 3 que hay una nueva una nueva Ini Ini que tenemos ahí ahí Ini Ini es eh, una chica mecánica biomecánicas, ¿eh? así que por favor no oprimirla, eh, y eh, hace un poco el tiempo que hemos conocido a Ini pero me ha caído bien, a mí por lo menos me ha caído bien, eso en cuanto a Xenoblade 3, luego tenemos a Berserk, que parece un juego en el que, bueno, un juego tipo, estos como el Guitar Hero o algo así, que van pasando por ahí, tienes que ir dando ahí, lo siento, dem demasiado para para mí, soy demasiado occidental para entender este tipo de, de juegos eh, otro, no sé no me gusta en otro en, otro, en perfect ibas a hacer esto como que no? no no no luego sí, es decir still, Story of Seasons a Wonderful Life, que me ha recordado un poquito, pues en el tema de, de esto de recolectar y todo esto, pues al, al Animal Crossing, muchos juegos que he visto, el Five Pharma, también es otro, también en estos géneros que te puedes crear tu comunidad, después pues, eh, bueno, pues, otro juego que se viene, Octopath Traveler, eh, 2 para el 24 el 2 del 2 del 2023, para el 24 de febrero, vamos, el Octopal Traveler 2. Que estaba con, mmm, eh, pensando aquí y diciendo: hay que ver cómo ha evolucionado el mundo de los juegos de RPG. O sea, eh, tendemos a, a, a menospreciar a, a este tipo de juegos yo no desde luego pero bueno porque, pero yo es que he jugado y he hecho juegos o he intentado algún un solo juego llegué a terminar pero he hecho muchas cositas con el rpg maker y, y hay mucho trabajo detrás ¿eh? mucho más trabajo del que ustedes creéis. bueno pues eh, me ha gustado esa evolución que tiene que tienen los rpg eh, de, y que parece que no, pero eh, están haciendo como están logrando eh, que dé la impresión total de que estás en 3D y no dejas de estar en 2D, sea por el cambio de cámara, si se aleja o se acerca, eh, eh, los, los objetos también, cómo se van difuminando. O se, o, o se ven más nítidos depende de lo cerca que vas es increíble ese efecto ¿no? que ese toquecito que le dio el Octopath Traveler y otros juegos ¿eh? no solamente Octopath Traveler y han hecho mucho bien por el, por este género por el género de RPG puro RPG ¿eh? no estamos RPG J o JRPG o MRP no, no, RPG de toda la vida pues ahí tenéis el Octopath Traveler 2 para el 24 de febrero del 2023 el Five Pharma eh, lo tenéis ahí el Warrior Day, el White, el Day Life también el Aleister Riza 3 también me ha llamado bastante la atención, me ha gustado el Haverstella y el bayoneta 3, por supuesto, y ya por último y por como colofón, ¿no? El Zelda Tears of the Kings. Eh, Tears of the Kingdom, que vamos a ver ese pequeño trocito eh, para terminar el vídeo. Vamos a dejar ese pequeño trocito. Por supuesto, Bayonetta 3 eh, caerá, que además Bayonetta 3. ...va a caer el día de mi cumpleaños... ...28 de octubre... ...me encanta Bayoneta, ...eres mi heroína... ...díganme si no es cierto... ...que es la... ...bueno... Va, va. ...ahora acabo de... ...bueno pero como personaje claro... ...como personaje... Eh, ...principal... ...heroína femenina... Eh... ...la bruja más sexy el mundo bayaneta eh, es la mujer con gafas más guapa de los videojuegos hasta ahora eh, no hace, hasta ahora eh, porque es que se me ha venido a la mente la que va eh, ayudando a a dante en devil, my Car en devil my cry en devil my cry 5 sabéis que hay una chica que es guapísima con sus gafitas hay que te arregla las cosas y tal pero es protagonista de nada eh, solamente es la que te vende cosas es una usurera que va allá donde vayas ya puede ir al mismísimo infierno a venderte eh, lo que sea sí sí tal cual ella, ella es así es como como como fénix el, el caballero de fénix que por cierto también me gustaría que por favor de una vez hicieran más juegos de esas series sánchez ya okay, lo que yo no decía incluso rama rama uno y medio toma ya disney ahí te lo llevas tú con tu ariel que, que, que, que vamos te, te auguro disney que como sigas con, con lo que estás haciendo ya pinocho ariel ahora blancanieves también vamos va a ir a ver vaya a, a ver tus películas tu tía Maripuri, la del pueblo. Y, y claro, como no las pueden ver... No, como no las ve nadie, mejor dicho, en, en el cine. Casos como, por ejemplo, en Lightyear, pues te las ponen en el Disney. En el Disney Plus. Y así ya, pues mira, ya le sacamos algo de, de dinerito. Muy mal, muy mal, Disney, muy mal. Muy mal. ¿Habéis visto la camiseta? nacido para la música me encanta 1983 bueno pues amigos eh, os dejo yo creo que ha sido bien cortito este vídeo pero importante os dejo con, con Zelda celda bread eh, con celda de wild no. pero celda tears eh, como tears of the kingdom este es el nuevo Zelda y con el que nos vamos a despedir y vamos a ver el vídeo y nos vemos hasta el próximo eh, Toxic Game Channel. Hasta la próxima amigos.